Así quedó mi SPARGAP después de tres meses de uso intenso. Tuercas de acero galvanizado con el uso secarcomen. Así que ya sabes que cada dos o tres meses de uso intenso vas a estar teniéndole que meter mano en la parte del SPARGAP al equipo de ondas escalares. Esta es una actualización para el equipo de ondas escalares, el C-3PO. Dice que las vueltas de la Udín son 150 y los choques van ambos bobinados en sentido antihorario y que van después de las resistencias de cerámica. ¿Okay? Y bueno, para la persona que preguntaba acerca del sentido de la Ball y la Audin, eh, yo en este, en este plano, ahí justo donde estoy tapando, a ver, acá... Ay. Ahí, yo dibujé antihorario, pero por una cuestión estética. Así que no, esa bobina es horario. Tuercas hexagonales de un cuarto de acero galvanizado. Tres saltos de chispa en serie. Los capacitores pueden ser marca WIMA de 4700 pico faradios por 6000 voltios que sería este hermoso caramelo grande y luego este es de 4700 pico faradios o sea 4,7 nanofaradios por 2000 voltios nos nos va a convenir siempre el más grande estos capacitores marca Wima modelo FKP1 los podéis conseguir en mauser.com muy pronto vamos a estar hablando de más inventos. Esto, por ejemplo, es una máquina para viajar en el tiempo. Es un dispositivo para viajar en el tiempo y teletransportarse. Se trata de un equipo de ondas escalares que tiene triple fase de onda invertida en dos, las cuales alimenta un tubo que está al vacío, que tiene en cada polo tres electrodos de tungsteno que van a parar a dos ruedas que son de molibdeno, un metal. Esas ruedas de molibdeno por estar curvadas empiezan a girar ambas en sentidos opuestos y crean una disrupción subatómica de aéter la cual eh, crea una perturbación en el espacio-tiempo permitiéndonos hacer viajes en el tiempo. Eh, quiero que comentes los videos, decinos que te gustó y vamos a seguir hablando de esto. Te mando un abrazo y gracias.